Digo que el arma que cargo se llama palabra y que es letal sigo Cuando siga no me frenes nunca ni apartes tu vista del mar Vuelvo, si volviera en mis pasos te juro que te buscaría otra vez Ruego, hoy le ruego a la vida por lo que tú sabes y lo que no ves que no ves ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vas a hablar si no hay un porqué. A pesar de todo sigo de pie, nos sobra coraje y nos falta fe Vicio, tengo el vicio de estar escribiendo tu vida y mi vida en los raps el Oficio, vicio. llevo dentro la frase que mueve montañas, mantén lo real Destino, aunque quieran no frenan al ya Magus sería ilegal Camino Voy de paso No obstruyas mi andar Mejor lo fuera, este fuera de este lugar Fuera de este lugar ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vas a hablar Si no hay un por qué? A pesar de todo Sigo de pie Nos sobra coraje Y nos falta fe Escucha Los latidos del beat Las palabras que están respirando Son vida aquí Lucha Por la felicidad En los genes Y ya que más si hay zombies, aquí calma, es el sitio a llegar, es la meta final, la carencia más grande Arma, mi cerebro es mi arma, mi pluma, mi arma, mi mundo se expande mundo se expande. mundo se expande ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vas a hablar si no hay un porqué? A pesar de todo sigo de pie, nos sobra coraje y nos falta fe soy un paria, soy un ermitaño que disfruta la soledad Martirio, convivir, compartir con personas sin ninguna afinidad Destierro, cada vez que fumamos nos vamos tan lejos que nadie nos busca Encierro, que si tocas y si sales te mueres dicta la sentencia más brusca A de todo sigo de pie Nos sobra coraje y nos falta fe